Para el como cada 17 de, de mayo nos juntamos para denunciar ¿no? eh, las violencias que sufrimos todas las personas LGTBI o trans, voy, o bi, maricas y, ¿no? y otras subjetividades. Eh, que sufrimos cada día, pero bueno, pues en el día de hoy especialmente salimos a la calle para denunciar todas estas expresiones de, de violencias y diversas sí. violencias. de fobia sigue siendo una, una realidad, entonces bueno, todos los entornos laborales o, o distintos entornos ¿no? sociales o ámbitos de la sociedad eh, bueno, son, sigue existiendo en la gente de fobia, entonces bueno, no sorprende que haya gente que, que tenga miedo a, a expresar lo que es, a expresar lo que es, siente o su orientación, su identidad. sorprendente porque pensaba, pensábamos que, que con la aprobación de un montón de leyes ¿no? en favor de, de la igualdad íbamos a revertir un montón de dinámicas y no es del todo así se necesita seguir trabajando educación pedagogía no mucha lucha me parece que hay un, un doble análisis no son capaces de identificar que, que hay actitudes homófobas entre entre la población más joven entonces bueno eh, igual antes no ocurría no eran capaces de o no éramos capaces de identificar tantas actitudes no o sea, como ha pasado con el machismo también entonces bueno pues me parece que tiene ese doble análisis eh, la LGTB-fobia sigue siendo una, una realidad y, y para ello estamos aquí, ¿no? para seguir eh, luchando, para seguir llenando las calles de reivindicación y, y que no nos podemos quedar ¿no? quietas ni paradas ante ningún tipo de, de expresión de lgtb -fobia. Y decir que, que ante la LGTB-fobia el movimiento o los colectivos vamos a estar llenando las calles de reivindicación y de lucha y que la lgtb -fobia nos va a tener siempre de frente. ¿no?